Estamos averiguando el precio del pescado. ¿Cuánto ha aumentado Mauricio de un año a otro? Y casi al ritmo de la inflación, el 100%. ¿Cuáles son los precios? ¿Qué es lo que más se lleva a la gente? La merluza, la merluza eh, sin espina, fresca, en filet en 1830, el precio del kilo. El salmón que tenemos acá al lado, ¿cuál es el precio? 8.900 el kilo. ¿La gente compra esto? Sí, compra. Menos, pero compra. ¿Otro precio que tengamos por acá? Y tenemos eh, gatuso, que lo tenemos en 2300. Después tenés pescados enteros, como el congrio, en 2400. También tenés el salmón blanco, en 2400. Bueno, y después lo que, todo lo que es tentáculos, alete y calamar. ¿Qué necesitamos para la paella? Y con la paella estamos ah. un 20 o un 30% menos que la carne vacuna, si Aquí. haces una paella. Está un poco más, más económico hacer una paella que, que hacer un asado. Tenés muchas opciones, tenés bueno, camarones, langostinos, mejillones, hay distintos, distintas almejas. A ver los precios? Comencemos con los camarones, por ejemplo. Acá es más o menos en seis mil pesos, 5 mil, o sea, vos puedes preparar una paella por persona entre mil y 1.300 pesos surtiendo Surtiéndola bien, puedes prepararla por esa cantidad de, de plata, para, por persona. Por ejemplo, acá estamos viendo 629 pesos langostino pelado. El langostino pelado. Por 100 gramos. Por 100 gramos siempre. Los camarones pelados, los camarones crudos. Hay todo, más o menos 600, 594 pesos, 650, los 100 gramos. Exactamente, más por ahí. Lo este. más caro de todo y lo más barato que sería. Y lo, lo más barato es el mejillón. El mejillón... O... 435 pesos. Claro, de la la podés armar, depende eh, el presupuesto y el gusto. Si buscamos algo económico nos vamos a ir a este lugar que tenemos las milanesas, por ejemplo, milanesa de merluza, los medallones. Tenemos milanesa de merluza, finas hierbas, las normales y a la provenzal. Y sí lo que tenemos en promoción de muy buen precio son las hamburguesas o los medallones de merluza. Están 770. pesos el kilo y te entran 10 por kilo. Y lo otro, ¿qué precio tiene? Por ejemplo, una milanesa de merluza. milanesa de merluza está en alrededor de los 1.900, 2.000. Después vienen hamburguesas rellenas con, eh, con espinaca, queso. ¿A qué precio es? Y estamos ahí ya en 1.900, 2.000, depende de cuál. ¿La gente sigue comprando como todos los años pescado? Sí, sí, sí, sí sigue comprando. Ya en esta época ya se empieza a ver muchísimo más movimiento por Semana Santa. ¿Cuánto se gasta por compra, por ejemplo, para Semana Santa? Y promedio, ponerle 3.000 pesos, 4.000. Bueno, ¿hay y opciones? No nos vamos, no nos vamos de no, tema. No, no. Porque, bueno, hay opciones, sí, de comprar la comida hecha. Claro, para todos los gustos y para una paella, todos los morsidos. sí. Qué rico. Pero hemos llegado a una conclusión después mm. del trabajo de Marcela Navarro, que ya lo van a ver en la nota. Conviene elaborar, Sergio. Veamos segunda parte del informe. Bueno, tenemos empanadas a 200 pesos cada una, eh, filé de merluza frito al horno, vale igual, eh, 3.900. 3.900 pesos el kilo. El kilo, el kilo, sí, tendrán como 10, 10 filés, depende del tamaño. ¿Y en el caso de las empanadas con qué vienen rellenas? Eh, tenés de marisco, de merluza, eh, variedad de pescados. ¿La paella hecha? Paella hecha también, la porción para una persona sale 1.800, bien abundante. ¿Qué es lo que más consume la gente en esta época? Y El filete de merluz, sí, sí no. igual las empanadas salen muy bien. ¿El comparativo con el año pasado, cuánto ha aumentado todo? Y Yo creo que un 80, 90%. ¿La gente sigue consumiendo igual o prefiere a veces hacer esta comida y no llevárselo lo hecho? Sí, hay gente que sigue eh, eh, con la opción de llevarse comida hecha y si no, bueno, eh, crudo. Contame ¿cuál es la diferencia entre hacer una paella y comprar la paella? ¿Cuánto te puedes ahorrar? Y bueno, hacer una paella, eh, ponele que por persona te esté saliendo mil pesos y ya hecha te sale mil ochocientos, más o menos el doble. Si vas a hacerla, te va a salir mucho más barato que ya hecha, obviamente. ¿Qué precio tiene, por ejemplo, las rabas, cornelitos. Los cornalitos te sale el kilo 2.500 ya hechos, pero te entran muchísimo. Eh, las rabas también te salen 5.500 pesos eh, hechas. Karina, ¿qué compra la gente para Semana Santa? Hola, buen día. Mirá, para Semana Santa la gente ocupa mucho quesos, Masas de tarta, masas de empanada, eh, atún, latas de choclo. Eso es lo que más se vende. ¿El precio de las latitas? Estas están en 1.800, es lomo de atún de, bueno, la, una marca muy conocida. ¿Y esto para cuánto te alcanza, más o menos? Y esto para una tarta te alcanza. Porque eso, viste, que le agregás algo más, no solamente atún solo. Estas salen 1.200 y después tenés como más económica, estas o esta, que salen 600 pesos. Son desmenuzados eso. Y después viene la masa de tarta y los quesos. La ¿Qué precio de tarta tiene? Las tartas están en 300 pesos, las masas de empanada igual. Eh, después los quesos, bueno, tenés desde 1850 hasta 2200 y algo el kilo, los cremosos. Eh, eso están aumentando toda la semana, toda la semana. Toda la semana 50 pesos más tienen, y más por la Semana Santa. ¿Cuáles son las otras opciones económicas al momento de pensar en la Semana Santa? Sin... Y... Bueno, también se ocupa mucho, viste, la hacer tartas de choclo, que también, eh, bueno, también está un poco, 2.90 una lata de choclo, también es un poco más barato que el atún. Pero, bueno, y esas otras cosas llevan para hacer, viste, garbanzos, eh, mucho de cosas de legumbres que también se utiliza. Y de garbanzo así todo eso, están en 290 90, eh, 200 pesos, depende... ¿Los quesos han aumentado más del 100% en un año? Sí, sí, muchísimo. ¿Qué ha dejado de consumir la gente? En realidad no es que han dejado de consumir, lo que es compran menos. Y se compra ahora mucho por plata, o sea, no compran 200 gramos, te piden 200 pesos, ponele de quesos.